¿Qué tal? Buenos días. Gracias por vuestra presencia. Eh, el objeto de esta rueda de prensa eh, trae causa de, de requerir al Gobierno para que ya con urgencia proceda a la implantación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los colegios. Y nuestra idea es comenzar una campaña con la comunidad educativa. Hemos remitido una carta a las ampas de, las, de los colegios públicos en las que... De alguna forma, les instamos a que sean ellos los impulsores y, de, y dinamizadores de las medidas que deben ser adoptadas. Entendemos que a lo largo de este curso y antes de que, de que llegue el periodo de calor, que ya sabemos que este año se ha adelantado y cada año se va a adelantar más. En, en este sentido, lo, lo que planteamos es que, y, hemos, y en la Comisión de Medio Ambiente del próximo lunes, hemos, hemos efectuado una interpelación en este sentido, que la instalación de placas fotovoltaicas en los colegios públicos sirva no solo para, para intentar paliar ¿no? el coste energético que puede suponer implementar medidas también de, de refrigeración, sino que también sirvan también para, para que los excedentes puedan satisfacer la demanda de equipamientos o de personas que en un entorno de 500 metros, como dice la normativa, puedan estar afectadas al problema de, de pobreza energética. Es decir, que podrían resultar beneficiarios a través de los servicios sociales todas aquellas personas que pudieran disfrutar de, de un cierto descuento ¿no? en algunas comunidades energéticas en, en Barcelona, en colegios que ya se han implementado, pues ha habido ciudadanos o vecinos que han visto reducida su factura en un 25%. También hablamos de de que junto a estas medidas de placas fotovoltaicas para aparatar la, la factura de la luz y evidentemente introducir eh, fórmulas de refrigeración hablamos también de la posibilidad de que, de que los co colegios al igual que otros equipamientos públicos se conviertan en refugios climáticos es decir, el, el proceder a, al reverdecimiento de los, de los patios escolares la plantación de árboles poner fuentes o zonas de sombreado y sobre todo ir reduciendo y restringiendo también esas zonas de asfaltado que hacen un efecto de, de isla de calor y que elevan la temperatura en los centros, pues podrían servir, por ejemplo, en los fines de semana para refugios climáticos de las personas mayores de los, de los barrios. En, de, en definitiva, las AMPAs, los padres y madres de la comunidad educativa, pensamos que son los más preparados dado que bien, el problema que van a tener sus hijos las futuras generaciones en materia de afrontar este cambio climático y son los que les van a acompañar a sus hijos también en, en ese dotarlos de habilidades para poderse enfrentar mejor a esta situación de, de emergencia climática. ¿no? Por eso, toda nuestra confianza en, en ellos, en, en que podamos hacer un trabajo en común y en requerir sobre todo a instituciones como el Ayuntamiento o el Gobierno de Aragón para que ya a la mayor brevedad, este, eh, se, se dispongan las partidas presupuestarias ya este año para que el año que viene, antes de las fechas de calor, esto sea una realidad y haya podido ser debidamente implementada. En definitiva, esto es lo que os queríamos dar a conocer. ¿Tenéis alguna pregunta? Estaré encantado de responder. Pues nada, muchas Gracias.